en Sky o está en la vía telefónica? En la vía telefónica. Adelante, Arizmendi. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo buenos días. están? Qué placer. Ah, está en Sky, está en Sky. Muy bien, ¿y tú buenos cómo días. estás? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Estamos bien. Bien, cómo no, vamos a, vamos a hablar contigo acerca de la nueva directiva de Fegasibao. Y el otro tema que queremos que tratemos es el abastecimiento de carnes en temporadas navideñas. Eh, así es que Adelante, cuéntanos de la directiva, la nueva directiva. Sí, muy bien. Eh, en este nuevo periodo estamos constituyendo la directiva con siete personas que están compuestas por quien les habla como presidente José Julio Peña, eh, secretario Diego Hidalgo Loli, vicepresidente de nuestra querida provincia de San Francisco de Macorís, ah, okay. eh, doña Yolanda Castro, de Cotuí, que era primer vocal, de Ambienta Junior Peña de Santiago y José desde Villa Altagracia, ya que nuestra federación cubre desde Samaná hasta San José de las Matas y desde Santiago hasta Villa Altagracia. Así es. Esta, en este periodo tenemos, tenemos como meta mejorar las, el medio de vida de los productores del campo, ya que sin producción en los campos... Es muy difícil que haya buena alimentación en la ciudad porque en el campo que se producen los alimentos. Sí. ¿Cómo? No? Arismendi, Carolina sí. le habla. Buenos días. Buen día, Carolina. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Arismendi, nos gustaría que nos hable en relación al abastecimiento. Eh, para estas épocas navideñas y el alza de los precios, ¿cómo está esta situación al momento? ¿Qué se espera? Pero, con el perdón Carolina, Arizmendi, una pregunta sí. curiosa al, antes de, de que completaría la que te acaba de hacer la chica Es, ¿se consume mucha carne de res en estas épocas navideñas? Porque como que uno siente la inclinación hacia el cerdo Y ¿verdad? el pollo, sí <ríe> Y el pollo Pero el aumento de los precios y por supuesto el abastecimiento en okay. los establecimientos Adelante Arizmendi Sí, se consume mucha carne de red también. Ok, vino, ok. Y nosotros los productores de, de carne de red eh, producimos especialmente en el área de la ganadería de leche se produce más del 60% de la carne de red que se produce en el país o que se consume. Ok. Pero sí se consume mucha carne de red y hay suficiente carne de red para este periodo. Eh, siempre la gente utiliza más el pollo, más el cerdo cierto? asado, pero eh, la red no se deja de vender porque es un mercado. ¿Y los precios, claro, Arizmendi? Después del romo viene la sopa y esos huesos lo tienen la vaca. <risa> <risa> Muy buen punto. Está bueno. No, no, no. Y el cocido de pate vaca, eso es otro nivel. ¿Eh, Arizmendi? el cocido de pate vaca. Eso, eso no, o el, de rabo. Rabo, el rabo de vaca. Arizmendi, pero hablenos de los ahí precios. Voy, ahí está la calidad. <risa> sí, está buena esa. arismendi los Además precios? nosotros en nuestro país producimos mucha carne orgánica. La mayoría de los ganados nuestros son alimentados con pasto. Ya. Diferente en otros países que tienen que utilizar granos, o que tienen facilidad de utilizar granos, ya que aquí los granos son muy costosos porque son importados. Sí, sí, así es. Y ustedes saben que la pandemia ha disparado los precios de todos los productos importados por el transporte y otros productos. Y los transportes, sí, así es. Están... Sí. Bueno, adelante, Carolina. Pero Carol. seguimos trabajando con la intención está. de que sí. no falte alimento en las mesas de los hogares. Eso sí es Pero una, presos, eh, una... Una pregunta. Eh, saludo, a Arizmendi. Francis Rodríguez, de este lado. Un placer, Francis. ¿Cómo están todos ahí? Bien. Eh, mi, nuestra compañera Carolina hizo alusión a, a un aspecto que es importante porque sabemos que la canasta familiar ha aumentado de forma eh, que no soporta el bolsillo de un salario como el que tenemos en estos tiempos. Que, ¿Cómo eh, percibe usted la, el arsa de estos precios, aparte de que usted ha dicho que sale compacto y que eh, tienen una forma de, de crianza o de, de preparación que no requiere tanto de la importación, y a la vez se ve que ha aumentado de, noven, de 85 a ciento y pico la carne de res la libra. Sí, fíjese, en nuestro caso, a nosotros no ha subido mucho, pero bastante el costo de producción. Producción en el campo está bien difícil ahora mismo. Todos los productos han subido de precio, producto de la pandemia, que no es un secreto para nadie. Y sí, la carne de red también ha tenido su repunte. Eh, en nuestra federación hay muchos productores de carne, muchos productores de cerdo y también muchos productores de pollo. Y eso abarca todo el renglón de la agroindustria los costos de producción se han disparado, por ende, los productos han tenido la gran necesidad de subir eh, un poco sus precios, no tan elevado por habido un aumento. No tanto así en el precio de la leche, que se ha mantenido prácticamente igual y el costo de producción se ha casi duplicado prácticamente. En la ganadería de leche, eh, la situación está un poco más difícil para el productor. Ahora bien, en, la, la, en, en el mercado no hay una, un tanto aumento en, la, en, en esos productos que nosotros estamos produciendo por ejemplo en el cerdo habrá más problemas ya que la fiebre de africana ha traído una consecuencia grave para productores de cerdo tanto para los productores como para los consumidores ya que es eh, más adelante es posible que tengamos menos cerdo como es de entenderse la, la, el sacrificio de todos esos cerdo viene a repercutir en, la, en, en falta de producción sí. Arismendi, pero mira, hay algo que me gustaría que tú nos aclararas, indudablemente que el, el ganado vacuno dominicano se alimenta más que, más que con otra cosa, con pasto. Eso quiere decir que el impacto que puede producir el tema del alza de los fletes, el alza de los insumos eh, que vienen para la crianza de otros animales, no afecta tanto como, por ejemplo, el caso de los cerdos que el alimento que produce, que se, que se le da a los cerdos, básicamente viene importado o tiene componentes importados. La pregunta mía es, ¿tú no crees como productor que ha habido un aumento, digamos, de proporcional, tomando en cuenta este aspecto eh, de la carne de cerdo de 80 y pico de pesos a ciento y pico? Estamos hablando de más probablemente de 20 o 25 pesos. ¿Qué opinas tú? ¿Eso es en la, carne, en la carne de cerdo? No, no, en la carne de res me refiero. Eh, la carne de res no ha sido menos el costo de producción, porque si, la, si, no es, si, es, si bien es cierto que nosotros producimos una gran parte de nuestro ganado con pasto, no es menos cierto que todos los productos que utilizamos en el campo han subido de precio. Te podría decir que un galón de glifosato que se usa para limpiar, que costaba 750 pesos, está costando 1800 pesos, que una libra de grapa que costaba 50 pesos está costando 75 pesos. Que un rollo de alambre que costaba anteriormente, antes de la pandemia, 2.800 pesos está costando 4.000. Ay, no me lo digas. Y así todas las cosas que se usan en el campo están a un alto precio. Ay, ay, ay. Eh, los abonos, todo ha sido cambiado de precio. Eh, una, una pregunta: con respecto a, al sector. Y el tema de, de la venta en pie de ese, del animal, ¿cuánto es que ha incrementado para ustedes ese costo? Eh, es incalculable, podría, no podría decirle con exactitud, porque cada fin que es una escuela. Por ejemplo, ¿qué te digo? Hay productores que tienen solo pasto y que lo que le incrementa serían los gastos de mantenimiento de finca que de empleados. Pero hay otros productores que dan gallinaza, que dan aplecho, otros dan alimento. En el costo, por ejemplo, de la gallinaza que se usa para el engorde de toro, eh, una granja de gallinaza costaba 10, 12 mil pesos, cuesta 35, 40. Eso un es saco mucho. De gallinaza que costaba de 25, 20 pesos está costando 60. Wow. Eh, un saco de aplecho que lo normal era 300, 400 pesos cuesta 700 pesos. Hay temporadas que puede bajar aquí a 600 pesos. Pero lo normal es 700, 750 pesos. Está sufriendo el sector... Los medicamentos eh, también, los medicamentos que se utilizan están a muy alto costo. Ah, bien. Está sufriendo el sector en estos momentos eh, robo, cuaterismo, porque creo que vi una noticia en días pasados. ¿Tiene Sí, el cuaterismo ha sido imposible de controlarlo totalmente. Sí se ha regulado bastante, pero siempre... Hay comunidades donde somos afectados por los robos. Eso es así. En, en, en, mi, en, mi, en mi federación, en Fegas Cibao, no tenemos eh, esa, ese mal tan grave, tan grave. En la zona de Cotuí ahora tenemos algunas situaciones que ya se están más o menos buscando la forma de resolverlo. Pero eso es, en nuestro país es difícil controlarlo totalmente, porque Oye. tú sabes que siempre hay personas que son yo, el malo sentimiento y no yo diría que yo diría que un conejo es más fácil de transportar y aquí lo transportan sí. tan grande, un animal tan grande. <risa> Arismendi, una preguntita, un aspecto que usted tocó al principio de la entrevista de del campo, el trabajo que se hace en el campo y de la importancia que, que le debemos de dar a este. ¿Cómo está la, la mano de obra en estos momentos, eh, la fuerza de trabajo en el campo? Desde el área de sí. vista, desde el punto de vista de la, de la del ganado, que es la, el, su área. Sí. Eh, los ganaderos damos mano, tenemos mucha mano de obra, ofertamos mucho trabajo, tenemos una gran eh, que, que unos más de 500 mil empleos producimos los ganaderos en el país. Mm, hemos tenido inclusive que usar la mano de obra extranjera, porque en muchos casos el dominicano ya no quiere trabajar en el campo. Oh. Eh, en ese sentido le iba a preguntar. Se nos ha ido mucha gente del campo pero sí estamos utilizando mano de obra extranjera y los dominicanos que quieran trabajar ahí, ahí estamos con ellos haciendo el trabajo. Dígame una cosa, hay, eh, si, tú, si el caso es que hay trabajador dominicano y hay que... extranjero, ¿hay diferencia en pagarle al extranjero más barato no. o igual? No, hay que pagarle igual, se le paga por igual. Es decir, que pagar. hay que demitificar la idea que de que ah, aquí ¿no? se explota al emigrante. Porque yo no, tengo también en la misma situación en, en construcción, que me dicen que se paga igual. Que se paga igual. Y a veces hasta más, porque tienen buena terminación algunos. Mire, una cosa que es importante saber del consumo. Como federación, ustedes se preocupan porque cada productor garantice su carne con el chequeo cotidiano de los veterinarios, ¿Y cuál ha sido la participación de agricultura en el área de ganadería con respecto al sector? Sí, hemos estado recibiendo mucho apoyo. Se está trabajando, eh, se está haciendo todo lo posible por tener nuestro ganado saneado. Se está trabajando mucho en esa parte. Y volviendo pues, a los de la mano de obra, eh, yo diría que los extranjeros nos no salen un poco más costosos que los dominicanos porque en muchas ocasiones hay que darle vivienda y hay que darle todos los gastos, además de un salario igual que el dominicano. Eh, y, Oyeron y, y, y en eso de, de, de el trato de que se está maltratando jamás. Al contrario, ellos exigen mucho. Muy bien. Bueno, pues eso es importante eh, que nos aclarara como sector. Eh, sí, sí. Y e, estamos trabajando bastante también en, en, lo, en, la, en la finca productora para que el productor de campo. Eh, lleve a la ciudad una leche de muy buena calidad con buena higiene y con todos los parámetros de calidad Usted dijo más o menos que están recibiendo apoyo, pero ¿qué tanto es el apoyo del Estado en una preocupación que tiene de recuperar el campo? En este caso bueno. en su sector, ¿ustedes están recibiendo algún beneficio o directamente facilidades o están demandando algún tipo de Reivindicación por parte del Estado eh, Nosotros estamos recibiendo apoyo de los técnicos de Megaleche Y de los técnicos de ganadería eh, Con los trabajos de campo que se hacen en la finca Con saneamiento, eh, con orientación También en nuestra federación tenemos un proyecto que se llama Ganaclima Con una ganadería climáticamente inteligente En la que estamos reforestando las fincas ganaderas, Estamos cooperando para que haya menos eh, gases en el área, estamos tratando de sanear nuestra finca, de modo que los efectos al medio ambiente sean más amigables. Bien, gracias. Estamos buscando la forma de que las fincas ganaderas sean recortada igual que otras fincas que no se respetan no, para que el medio ambiente sea más amigable. El problema de la situación de cambio climático tenemos que hacerlo todos. Nosotros estamos demandando del Estado dominicano que haya regularización, en, especialmente en el asunto de las leches, que se aplique la ley 180-01, que se aplique el decreto 168-19 que dice que el desayuno escolar debe ser con pro, productos de producción nacional tanto los jugos como la leche Bien. Bien, muy bueno si al final quiere agregar alguna cosa, este este es el momento Arismendi Quiero agradecerle a ustedes la oportunidad que me dan de dirigirme a la ciudadanía por ese medio tan importante y darle un caluroso saludo a toda mi gente de San Francisco de Macorís no? y todos los miembros de mi federación que son los que hacen posible que llegue el alimento a la ciudad. Quiero eh, expresarles que nuestro, nuestro, nuestra función realmente es producir alimentos de calidad para la ciudadanía, porque sin producción no hay nación. Bien. Muy bien. Muchas gracias, Arismendi Señores, era Arismendi Rodríguez, estaba con nosotros, ustedes lo escucharon. Eh, Eres el presidente de Fega Cibao, que es de la Federación de Ganaderos del Cibao Central y del Nordeste o Noreste. Así es que gracias Arismendi por habernos acompañado en esta entrevista.